en que no los expulsara de aquella comarca Había ahí una gran piara de cerdos Que andaban comiendo en la falda del monte Los espíritus le rogaban a Jesús Déjenos salir de aquí para meternos en esos cerdos Y él se lo permitió Los espíritus inmundos salieron del hombre Y se metieron en los cerdos Y todos los cerdos, unos dos mil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 y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo habían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Marcos posiblemente en este relato combinó dos tradiciones. La primera refería a uno de los muchos exorcismos atribuidos a Jesús. Y la segunda interpretaba... Ya este milagro con arreglo a un ahogamiento de cerdos en el lago Tiberíades, ahogamiento que se atribuyó a la acción de los demonios, expulsado del poseso. El Jeraseno no solo está poseído y esclavizado por un espíritu inmundo, sino por sus propios hermanos lo tratan como tal. El sepulcro indica que es un hombre muerto para su comunidad. Espíritu inmundo, esclavitud, muerte, impureza, simbolizan la situación del mundo pagano, dominado por el maligno. El endemoniado busca a toda costa acercarse a Jesús, Hijo de Dios. Decimos con seriedad la petición, líbranos del mal. O tal vez preferimos no entrar en profundidad y le pedimos a Jesús que pase de largo en nuestra vida.